Estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar este jueguito de por aquí. Mientras se me abre, ok, ya se me abrió el juego. El juego básicamente se trata de crear un imperio. Como ven, acá estoy comenzando Primero voy por las tropas más chiquitas Voy grabando, mamá Los okay, le juegan muy fácil Juego para ver a las mujeres. Ok, matamos a todos los ejércitos. Tropas mucho más grandes y si consigo mucho más bueno. Esto mucho más, más mucho más escrito. Un ejército como esto. ese está excelente muy bien así es como me gusta asesinando todos los infércitos porque bueno así es normal. Eh, muy bien pero ahora esto me está dando muy bien y no tengo que cerrar un vídeo después de dos días eso me da bien como unas horas no sé cuánto subí Muy bien. Ahí, esos. Estas son mucho más fuertes que ¿sí? una infinita armadura. Western papi? Wow, Esto es muy fácil. Si sí, queremos sacado el video. Por hoy. Uno, Vaca, cac, no sé, Ok, no sé de quién a eso. Ahora sí los puedo reclutar Ok, pero... yo me animo a ir contra esa cosa. Tengo que recordar que si me voy a sacar no Me vino a atacarme, esto me vino a tocar a mí. Esta cosa me viene a atacar a mí. ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Qué guantazo que me dio un mando volando! ¡Qué bestia! Pilotudo. lo prometido es deuda esto me pasa por ser tontos ¿eh?